Bueno, Víctor, el día de ayer eh, eh, con un justo reclamo y, y, y hasta muchos de nosotros estamos de acuerdo, aunque parece que la, la acogida no fue lo que se esperaba. Además, eh, hay un cierto sentido de, de, de, de en, la, en la población sí. de, de hacer la protesta, pero eh, vamos a darle un chin, es como que quiere decir vamos a darle un chance más a ver que, a ver qué está pasando me di cuenta que las redes sociales se han mantenido más calientes y, y con eh, posiciones más concretas y más fuertes y más unidas cada vez más a esa decisión de los impuestos que piensan aplicarle a la población en el sentido general y, el, y al gravamen que se le va a hacer al sueldo del 13. Eh, el día de ayer no, se esper no, no, no estuvo una plaza a la bandera como nos las ofrecieron en marzo para en abril ¿verdad? marzo antes de marzo principio de marzo y que fue uno de los pilares más influyentes para que eh, el, la población dominicana hiciera un cambio de, de 16 años de poder de un partido que se había ya eh, que eh, ¿Tú dijiste, tú dijiste, reenraizado tú, tú en el palacio serio, ¿tú dijiste al principio que parece que no fue el éxito? ¿cómo? Eh, que no fue el éxito que se esperaba no, no, eh, hay, no, igual ahí, ahí está en pantalla, serio eh, sí, sí. que o se sea, esperaba que no, no, ninguno ahí hay sí. 17 gente sí, eso eso y de los 17 que hay hay 7 que según son de la prensa y, y, y, de, y decirle pero tampoco a, a, al, al gobierno que se van a vanaglorie de ese éxito porque eh, y, y y trate de pensar un poco sobre sí. eso, algunas decisiones, porque el amor acaba. Tú sabes, hay una canción sí, que se llama El amor acaba. Sergio, en este caso no es que el gobierno debe vanagloriarse, lo que sí no deben hacer las cosas eh, por hacerlas eh, son esos movimientos de la sociedad civil, por ejemplo que no puede caer y, y voy a hacer la Mira, comparación Yo, yo, yo nunca excuso. en serio, este país la, y lamento voy a, lo que voy, a, la, voy, a decir. voy a hacer la yo comparación no creo en sociedad civil. la gran mayoría tienen un un un un sentido aquí en este país la gran mayoría después que después que son oposición, como quien dice sociedad civil por 7 o 8 años después son funcionarios de un gobierno o sea, lo que te quiero Entonces, decir señor es que los movi dime. esos movimientos esos movimientos, llámese como se llame no pueden caer por ejemplo en lo que ha caído el movimiento popular aquí en San Francisco de Macorís ah, claro. que ya nadie le hace un caso relajo, por eso mismo es. porque las cosas hay que hacerlas con criterio este no es el momento y ya están los resultados exactamente, eso es verdad es el, el, el, el, una razón de esa, pero eh, saber que las redes sociales sí están eh, eh, fuertemente armada en cuanto a y en la protesta sobre este sentido, que hasta cualquier persona que tenga un poquito de, aunque tú seas del PRM, tiene que dar un paso atrás y decir, pero Dios mío, ¿y, y cómo va a aparecer? Vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de gravámenes en en estos en este momentos, en estas alturas, en esta, y sabiendo a quiénes verdaderamente se graba el impuesto, o sea que no eh, quienes. Quienes lo pagan y a dónde se traduce el impuesto siempre es de clase media para abajo. O sea, que eh, na, eh, todo el mundo sabe quién es... Eh, que, no como dijo el, el, el, el, el ministro de la presidencia, eh, Paliza, de que los pobres no van a pagar impuestos, que los pobres no van a sufrir la, la, la, la consecuencia de pagar impuestos. Eso, eso ni él se lo cree. Yo no entiendo cómo él eh, eh, comió a las dos y miró a los hijos. Di, a ver, a ver, a, a, Diciendo eso, o sea, yo no entendí ese ese asunto. Si hubiese sido en la oposición, eh, esto sería eh, carne de cañón o carne de, de, de, de propagación y de protesta de, de los mismos del PRM. O sea, eh, ahora los impuestos no los paga nadie. ¿Quiénes pagan los impuestos? Ahora no los paga nadie, oye. Porque si no lo paga, ni va a sufrir el, el, el, el pobre ni el de clase media. Entonces, ¿quién lo va a pagar? Entonces no hacen nada, entonces vamos a, poner, vamos a quitar los cuartos a los que se robaron y a, y a bajarnos los sueldos. Y hacen un, un, varias, varios ajustes y así conseguimos más dinero. Porque si no, esa gente, si no si no, si nosotros no vamos a pagar impuestos, o sea, si no nos va a afectar eso, no, no va a haber recaudación. Entonces, eh, la Plaza de la Bandera es un símbolo que debe um, esperar, debe respetarse y debe tratar de darle un buen uso porque... Eh, fue un pilar importante para hacer cambios en el país. No podemos relajar con eso. Igual que la Marcha Verde. La Marcha Verde fue un símbolo de, de, de, de, de gran envergadura en cuanto a, a protesta y en cuanto a, a identificación de la clase por un mejor país, pero se hizo tantas veces y fue tanta gente después a, a, que no tenía... que eh, fueron tantas veces que se hizo que se, se desvaneció en el tiempo o sea que no no fue no le dieron un buen uso a un instrumento tan importante y la eso gente, va a pasar con la plaza de la bandera la gente se cansó sí. Sí, sí, sí. Exactamente. así es, mira Sergio en otro orden en el, bueno eh, continúa la comisión especial evaluadora de las de los ciudadanos que aspiran a bueno. ser miembro de la Junta Central Electoral de la República Dominicana. Y en el día de ayer pues, continuaron esas evaluaciones y fueron evaluados los actuales miembros, porque también los actuales tienen... Eh, claro, ¿tienen derecho? Tienen a derecho, así ah, si desean seguir o aspirar, eh, pueden irse a evaluar ante la Comisión Especial del Senado que está haciendo esta gestión. Ayer se evaluaron, dentro de los 24 o 30 y pico se evaluaron, están la actual miembro de la Junta Central Electoral, Carmen Inver Brugal, así como también el miembro y director de elecciones de la Junta actualmente, el señor eh, Mario eh, Núñez. Y qué bueno, yo creo que no solamente eh, estas evaluaciones que está haciendo la Junta Central Electoral, no solamente pudieran permitir que los elegidos fueran personas probo, como es la intención que tiene el país, tal vez no la clase política que debiera tener mucho mayor intención de que los elegidos para ser miembros de la Junta eh, fueran consonos con lo que piensa la población. Esta este es otra oportunidad eh, que tenemos nosotros de real y efectivamente poder elegir eh, los miembros de la Junta con las condiciones y las características eh, que anhela el país. De manera que yo debo decirlo de nuevo, que las decisiones que estos eh, puedan tomar sean en beneficio de la sociedad y alimentar, fortalecer la democracia en la República Dominicana. ¿Por qué digo esto? Que ha sido interesante, no solamente porque usted puede conocer las condiciones eh, que tienen quienes aspiran a ser miembros de la Junta, si no es por las informaciones que han surgido y las declaraciones. Por ejemplo, en el día de ayer, la miembro actual de la Junta, eh, Doña Carmen Inver Brugal, eh, dijo cosas que muy pocos o tal vez nadie podía conocer, porque se maneja en un círculo muy exclusivo y ella en el día de ayer pues, la dio a conocer de situaciones que se dieron eh, al margen. De, de quienes deben conocerla, por ejemplo, en el caso de de ella que cuando se le, porque se la ha borrado a todos que hay una insistencia por parte de esta comisión con la intención de que se de, de saber de tener la información y que el país sepa qué pasó en las suspendidas elecciones municipales claro. del pasado febrero, o sea, no hay un solo evalu, eh, que sea evaluado que no se le pregunte en el caso, por ejemplo, de, lo, de los que no son miembros eh, que se les hubiesen hecho en esa situación que se dio si fuesen miembros de la Junta. Pero a, ayer, eh, doña Carmen Inver Brugal, se está dando muchísimas informaciones que muy poca gente conocía y que el país desconocía. Y que ella dice que el país debe conocer porque esas orientaciones, esas informaciones deben fluir para que la población realmente conozca. Todavía no se ha dado a conocer, eh, es el mínimo el porcentaje. Que sabe conocer de qué pasó en febrero. y también Mira no Víctor, aquí en este país estamos, nunca, estamos, estamos hartos de que no hagamos más maltretos. La gran mayoría de todos esos eventos que se dan en nuestro país nos arman un muñeco y es el muñeco que nos venden. Pero el fondo y el trasfondo de todo eso solamente lo dominan ellos. Correct, y, son, entonces, y, y lo utilizan en su momento dado porque ella no dio esa explicación cuando el país lo que la quería. Lo que pasa Cuando el país es, quería no, esa explicación, no, no, ella serio, podía porque ella tiene no, no, serio, ella, ella pa, tiene la potestad para lo hacerlo. Lo que pasa, no sé, lo que pasa es que como institución tiene su forma de actuar, o sea, ella no puede sobreponerse Pero como el miembro ella está, de la ella junta. Está o sea, de lo que ella está dando no porque otro, no, no, pueden, no, de manera individual. No serio, es que en, en lo que ella está diciendo. Ella no porque, está hablando como una institución ahora? Es lo es, mismo, en el mismo escenario. Serio, es que ellas, oídame, oh, serio, porque vamos, vamos a vamos a vamos a, a a poner la cosa en contexto. Ella se está evaluando como los otros. O sea, ella es una miembro más que aspira a mantenerse en la Junta. O sea, como se evaluó, por ejemplo, a nivel carrosario, eso es ella en ese momento que nos está evaluando. Entonces, ahí sí puede ella responder porque están haciendo preguntas. Pero recuérdate que en la Junta Central Electoral, el presidente, que es el presidente, es el único que emite el juicio de valor y otras cosas. Por ejemplo, los miembros de la Junta, yo no sabía esa información porque no se da a conocer. Los miembros de la Junta se dividen, se distribuyen el país, asignándole eh, eh, zonas, regiones. Por ejemplo, en este caso, doña Carmen tenía asignada a Santiago. Y dice ella, palabras textuales en el día que para ella no estaba pasando absolutamente nada, porque ella estaba en su zona supervisándole y todo todo fluía, todo, todo iba bien. Entonces, cuando llega es que, que se entera eh, eh, a la sede de toda la situación que está pasando en términos de la situación eh, técnica que se está dando, que lo, que, de la falla que hay. O sea, lo que te quiero decir con eso son informaciones tal vez que muy poca gente maneje y que ella en ese momento aprovechó la oportunidad de la evaluación para hacerla pública. esa y otras más. Es como ella dice, hay cosas, Sergio, que se dieron ahí, porque ni siquiera ella la puede manejar. Porque donde hay tantos organismos en el medio de esa de institución, pues no todo sale a la luz pública. Pero vamos a esperar, pero se digo sí. que este es el momento de que se elijan personas que realmente sean lo suficientemente responsables y probos para hacer un trabajo eh, de cara al sol, como es la intención, entiendo yo, de esa comisión y de todos los dominicanos. Mira, aquí en este país se ha jugado al manejo de la información. Usted maneja una información, usted la tiene, usted la usa cuando usted quiera, pero eso no es honestidad, eso no es honestidad, y estamos acostumbrados a eso, a que no armen muñeco y eso se queda ahí mismo, y ahí pasó todo, y todo el mundo, la verdad, solo se, ni se, no, la verdad... La, la voy a hacer a hacer pública cuando me, yo y, y qué honestidad esa si usted sabe una cosa y, y, y sabe que es en beneficio del pueblo y usted la tiene y se la sabe ahora que usted eh, va a un asunto no digo en el caso de ella pero eso es lo que se maneja en lo que se maneja en este país eh, ten cuidado no me toque esa tecla porque tú sabes que yo sé tal cosa y entonces y cuál es su honestidad si usted sabe que ahí usted tiene una información que beneficia al país no la y no la exterioriza pero nadie, yo no, he estado, yo no he resaltado ninguna honestidad de Carmen Brugaya. No, no, no, pero estoy esto diciendo estoy, me, estoy, me, estoy, me estoy, es haciendo, diciendo. Yo estoy haciendo eco, tú ves, resaltando las informaciones que ella dio, que se dieron a conocer productos de la evaluación que está haciendo, pero yo no estoy diciendo ni que es deshonesta ni que es honesta, tú sabes. No, no, no, no. no pero que aquí a eso, a eso que jugamos sí, en este país. Así es. Vamos entonces, eh, atención, mister Edward, eh, a una brevísima pausa, ¿verdad?, de un minuto para entonces venir con los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que a la pausa, ya regresamos.